Horóscopo de Capricornio para hoy. 19 de marzo de 2018. Hoy habrá algunas tensiones en el trabajo. Sentirás una fuerte necesidad de realizar algunos progresos importantes y organizar cosas mientras las otras personas tengan planeado divertirse. Debes realizar un compromiso. La energía celestial de este día enfatiza el lado emocional de las personas y las pone a todas más sensibles de lo normal. En la descripción del vídeo,